20 de marzo de 2016, Domingo de Ramos, Domingo de Ramo, Palm Sunday, que dicen los, los Gary. Domingo de Ramos, ¿por qué no? Eh, en fin, eh, pues nada, eh, para complementar el, el capítulo que hice la semana pasada, que era de la, la, escala, la escala de sol en, eh, digamos, single string, eh, cerrada, es decir, no, no utilizando cuerdas abiertas Cuerdas al aire, quiero decir eh, Pues voy, he hecho una, una pequeña tabulatura y una melodía El otro día cuando estaba haciendo el vídeo me salía la, un poquito la melodía y, y he seguido investigando y al final la he sacado entera De una canción que recuerdo yo de estas típicas de iglesia, de misa, de... Ya sabéis, tradiciones españolas eh, Que se llamaba, creo, Recordar las florecillas de San Francisco es una melodía muy, muy graciosilla, tiene, es así graciosa, vamos, la verdad, no tiene, no tiene más, más historia, es graciosilla. Y creo que viene al pelo para practicar la escala eh, single string de, de sol mayor, ¿vale? Eh, son todas las, el sol mayor, eh, todas la, las notas, incluso eh, los ejercicios estos de ir avanzando una cuerda o ir avanzando dos cuerdas, están aquí integrados, de alguna manera, ¿vale? Y nada, es sencillita y yo creo que es asequible a todos los niveles. Pues nada, saca vuestro espíritu eh, más pues, más campestre, vamos a llamarlo así. Esto es que una canción de monja, claramente, vamos. No sé si habéis escuchado la expresión de que, de que pecas pellizco de monja, eso de que duele más que un pellizco de una monja, pues eso. Bueno, dejar de pamplina ya y venga, eh, al lío, a estudiar. <risa> Me permito recordaros un momento la, la escala, que era, ¿vale? Me permito recordaros y recordarme a mí mismo de acordarse, de dar siempre eh, pulgar índice, pulgar índice. Y acordaros que extendíamos la escala hasta aquí, ¿vale? Hasta el traste noveno. hacíamos esta nota como esta nota, van a entrar en, en, en la canción. Y me permito recordaros el ejercicio, eh, iros al capítulo anterior. El primero era avanzando y retrocediendo una, avanzando una, retrocediendo una. Y la otra era avanzando dos y retrocediendo una. ¿Vale? Bueno. Pues esto lo vamos a usar todos. Y la canción empieza así. Ponemos el traste séptimo, tercera cuerda traste séptimo, primera cuerda traste quinto y hacemos pulgar y ahora hacemos, lo podemos hacer con el dedo medio como estoy haciendo o con el dedo índice, como, como más no seas cómodo, más cómodo no sea. Eh, yo lo hago, lo suelo hacer con, con el medio, ¿vale? Pero si queremos un poco respetar lo de pulgar índice, pues lo podemos hacer así también. Oh. Entonces hacemos. Repito. Me, me he ido al pulgar, ¿vale? En esta nota le voy con el pulgar y cuando hacemos estas tres, pues pulgar, índice, pulgar, índice. Es decir, que aquí le doy con el índice, pulgar, índice. Entonces, esta parte ahora vienen los pajarillos. séptimo Seguimos con el juego pulgar índice Y acabo en la, aquí en el 9. Repito esta parte entera Lenta Hay que procurar no darle a cuerdas que no debemos. Repito de nuevo. Perdón. Esto es. Bien, me coloco en esta postura hasta la segunda parte para eh, que veáis mejor la mano derecha. Lo que estoy haciendo es la vuelta. Del ejercicio este que hacíamos antes, que era de dos adelante y una atrás. Esta es la vuelta. ¿Vale? Bueno, pues en esta vuelta, un poco es lo que nos estamos pasando y hacemos. Lo estoy haciendo, eh, lo podría hacer de otra manera más fácil que es así, perdón, Vale, moviéndome aquí, en esta, porque aquí tengo las mismas notas, pero eh, lo quiero hacer así para que sea un ejercicio de estirar también, porque es bueno llegar, yo no sé hasta dónde llego, creo que sin, para que suene limpio lo máximo que llego, eso que abro son 5 trastes, creo. 3, 4, 5, sí 6 trastes. Y entonces lo que lo que quiero y os interesa a vosotros es, es eso, ejercitar para abrir bien y que suene limpio abriendo lo más posible los ceros. ¿Vale? Bueno, entonces repetimos lo que estamos haciendo. Son tres notas sobre la misma cuerda. Pulgar, inicio, pulgar. Ahora me paso a la cuerda tercera. Paso a la cuerda. a la cuerda cuarta. Y cuerda a cuerda otra vez. Y esto lo repetiría. Perdón. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, tema completo.